Tengo un, un espejo ¿No Un espejo selfí. ¿No? La hueá no tiene nada ahí, ¿no? Hey guys. Bueno, hoy día voy a hacer algo que tenía pendiente, que es un pequeño placer, a pesar que me carga las multitudes. Y no porque está el tema de los supermercados crudos, me lo debí hace rato de ir a la feria. Ok, ya vamos de vuelta, llevo todo lo que necesito y lo que no necesito también. Me encanta que en las ferias sean todos tan amables, todo sea de talla, todo sea así como camadería muy, muy, muy calidad. Salvo por la mala onda de los mismos consumidores y la cara de la gente que va a comprar, incluyéndome a mí, la mala onda. Eh, pero prefiero quedarme con la buena atención de los caseros de la feria. Ya, compré hartas cositas, harto verde. ¡Oh, qué bueno huele! Vale. frutillas Para hacer rico jugo eh, ¡Qué lindo! Bueno, de, de solo mirarlas como que me sube el ánimo Me pone de buen... Me pone de buen humor ¿Hay algo más sensual que una frutilla? Eh, sí, hay varias cosas Para navidad mi vieja me regaló una juguera Así que la vamos a estrenar hoy día Haciendo un rico jugo frutilla Ami, gracias por, el, por la juguera, funcionó perfecto, así que lo voy a sacar el jugo. Bueno. Estos últimos días no he dormido casi nada, yo debería grabar esto. Estos últimos días he pasado en vela, estoy sufriendo un insomnio así, brígido, tengo que, hacer, tengo que tomar acciones de eso. Pero me ha pasado algo súper interesante. Llega un momento en la noche que estoy tan cansado, pero mi mente sigue tan activa que eh, se me ocurren muy buenas ideas. Y me di cuenta que saliendo a la calle, muchos me decían, oye, no da susto que te roben la cámara, y esto y esto y otro, que al final me terminé como secoseando un poco, entonces salía con la cámara eh, dentro del bolso. Entonces cuando ocurría algo interesante, sacar la cámara y estar grabando, ya el momento había pasado. Y me estaba perdiendo de, de cosas. La me mostró un, un strap, entonces está la correa y tenía un pasador para tomar la cámara y sacar la foto. Eh, anoche, como no me puedo, en este momento no me puedo dar el lujo de seguir comprando cosas. Dije, me lo voy a hacer y en bola funciona. Tomé el strap que venía con la cámara, el cual lo pongo acá, y a esta cámara le puse esta carabina y simplemente la engancho y así quedo con la cámara a mano. Ahora necesito grabar. Si, neces si quiero grabarme a mí, simplemente la saco. Entonces, se me va a permitir grabar mucho más rápido en la calle. Y esta es una de las tantas ideas que se me ocurrió anoche. A veces tiene su recompensa quedarse desvelado toda la noche. Y eso sería todo. Ahora voy a ir donde tengo un amigo. está el cumpleaños. Volvemos temprano, sea si domingo. Buen apetito, pues ¿eh? <laughs>